¡Gracias! Oh. De la cama, soñaba comida, ya tenía escamas. Si por la boca lanzaba flama, tenía fama. Yo la de que me despertara, me levantaba con mujeres y luego me metía a bañar. Y en la mañana comienzo a cantar, improvisar, tu vida no me he visto, pues voy a la preparatoria. Porque soy un chico listo y siempre busco la victoria. Mi memoria me fallaba. Hoy entraba más temprano y corro. Tan rápido como un anciano. Lonche, bueno, a ver si longe, bueno, haber lo sido la cago. Voy a tomar el bus sin haber tomado un trago. Todavía no hay luz y no puedo ver a los vagos, Si que me hubiera apagado, pero da igual yo era mago. No vivía mi madre espero por sudar yo lo paro no le pago pues como siempre no tengo varo. oye amigo sabes qué ruta es yo que voy a saber si solo soy el chofer me subo y busco un lugar desocupado agarro el tubo pues el chofer se ha descontrolado oye no manches sino tres burros quiero gritar de alcazugo pero solo lo susurro mientras me apachurro con la señora de al lado la agarre las y piensa que soy un descarado lo siento señora disculpe no fue a propósito cállate niño malo o te rompo el hocico y camino hacia atrás pues ya me tengo que bajar solo un par más y casi le puedo timbrar pero qué pasa el timbre no funciona oye hey jefe bajad bajad bajad Hoy es un gran día, perfecto para vivir Con mi melodía, me voy a divertir Hoy es un gran día, perfecto para reír Con mi melodía, vamos a sonreír Hoy es un gran día, perfecto para vivir Con mi melodía, me voy a divertir Hoy es un gran día, perfecto para reír Con mi melodía, ven, vamos a sonreír Me bajo del bus y otra vez ya voy tarde Camino tranquilo, motorro pareciendo cobarde Pienso en los alardes, empiezo a rapearte Pero estoy enfermo y con el frío, el pecho me arde Y me callo Camino con ritmo mientras muevo la cadera. Llego como un rayo, pero como el que te me aflojera. Luego me concentro para inventar una excusa. Dígame, muchacho, ¿por qué llego tan tarde? Es que mi perro pelusa estaba en la montaña rusa. Mi abuela estaba reclusa por robarse una blusa. Una intrusa intentó arrancarme mi blusa. Mi madre vi a Medusa y estaba muy confusa. Como siempre no me cree y no me deja pasar. Que no ve que hace frío, me voy a congelar. Ahora me queda fuera quisiera que fuera primavera, pero es invierno y eso da ya mi atmósfera. Me quedo de espera en las bancas de la flojera. Cuando pasa mi novia, ya sé como si no me fía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Acaso está enojada? ¿Pero por qué conmigo si yo no le hice nada? Le llamo Voltea y no me gusta su mirada. Quise platicar, pero planeta estaba su jugada. Terminó conmigo y yo me puse muy triste. La verdad, me sentí nada, pues tú nunca me quisiste. Ya después me invitan a echar la reta. Y claro, este poeta también es su buen atleta. No mirando el balón, soy como Oliverato. Y con rap serio vacilón, le vuestro mi liderato. En sí, con las chicas más guapas. Y miradas me atrapan y luego vi de la tapa.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 Hoy es es un